Bueno, acá estamos en una, una, una entrevista más de este ciclo eh, que se llama Reflexiones sobre las consecuencias en la pospandemia, imaginar un futuro en una sociedad astillada, y que está organizado por la Facultad de Trabajo Social y por las Facultades Económicas, eh, los docentes investigadores de ambas facultades, en forma conjunta con la Maestría en Investigación de Económicas y el Observatorio Socioeconómico. Bueno, la idea ha sido eh, entrevistar a a docentes, investigadores, artistas, eh, digamos que obviamente tiene una palabra muy significativa eh, para poder aportar y darnos reflexiones para pensar en esta situación de la pandemia, pospandemia buscada, que nunca llegamos a la pospandemia. Y, y bueno, en esta oportunidad eh, la convocamos a Ana Arias, que es, muy, es recontra reconocida dentro del campo de trabajo social, pero bueno, la vamos a presentar por ahí en otras áreas, más allá que en Ciencias Sociales también, diríamos, tiene su, su reconocimiento. Eh, ella es trabajadora social, es magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es titular regular en la asignatura Trabajo Social Institucional de la Universidad Nacional de La Plata y adjunta regular en la materia Problemas Sociales Argentinos de la UBA. Es docente de numerosos posgrados, eh, nacionales e internacionales. Eh, dirige e investiga sobre proyectos de investigación eh, sobre temáticas relacionadas con la intervención social, instituciones y Y tiene además varios libros, diríamos, eh, de autoría propia o coautoría, eh, algunos de ellos, para mencionar algunos nada más, Estudios sobre la estructura social en la Argentina contemporánea, que es del 2017, y fue una coautoría eh, publicada por Claxo, Codesoft Pisac y eh, otro también Instituciones y Territorio, Reflexiones en la, misma, en la última década, que es del 2015, de Editorial Espacio, y otro más, el último que mencionamos, que es Debates en torno a la construcción de institucionalidad, aportes para la reconstrucción de lo público, de Editorial Espacio también. Muchos de estos libros los utilizamos en la facultad, en la carrera, así que eh, nos vienen muy bien también recordarlos y, y son parte del debate que tenemos en este momento, no en las aulas, sino en estos espacios virtuales. Así que bueno, te damos la bienvenida, Ana. Muchísimas bueno, gracias por esta. esta muchas gracias por invitarme a este diálogo. La verdad que, que para mí siempre, siempre es un gusto este, encontrarme con ustedes y, y en este día que están tan especial para discutir los temas que vamos a conversar. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. La agenda argentina siempre nos, nos cambia, nos tiene movimiento sí o sí, diríamos, ¿no? Nos obliga a repensar todo el tiempo. ¿no? Eh, bueno, una de las primeras cosas que hemos pensado charlar con vos era, diríamos, este contexto de pandemia. Eh, obviamente sabemos que nuestro país viene transitando, eh, diríamos, muchísimas desigualdades, Podemos pensar, diríamos, la Argentina también desde la perspectiva de las desigualdades. Eh, también, diríamos, en los medios últimamente está muy en, en, en boga, diríamos, la cuestión de decir cómo la pandemia radicaliza o visibiliza, diríamos, estas desigualdades preexistentes, ¿no? eh, La idea sería preguntarte, eh, vos, eh, ¿cuáles de estas desigualdades te parecen que cobran mayor relevancia o resultan más significativas, eh, diríamos que... De la multiplicidad que se plantea. Sí, a mí me gusta pensar que la pandemia juega como un lugar de analizador, ¿no? de la vieja idea de analizador que, que, que se usa para el análisis institucional, en el sentido que permite ver algo que ya estaba, porque sin duda en el escenario de pandemia, se, se, digamos, a partir de determinadas situaciones podemos ver, este, cuestiones vinculadas a la desigualdad, cuestiones relacionadas con, qué sé yo, con, con algunas transformaciones sociales sobre los cuidados. Pero también es cierto, yo pensaba, esta idea del analizador, el analizador permite ver a, a, a un analista, o sea, a alguien que se propone eh, entender, actuar, operar sobre esa realidad. En, en sí misma la pandemia no es un sujeto, o sea, la pandemia no hace nada. En todo caso, lo que pasa en la pandemia genera condiciones o no para que los actores y las actrices sociales puedan visibilizar, poner en tensión, disputar. Eh, quizás por, la, por el día en el que estamos conversando, ¿no? digo Hoy es 29 de octubre y este, hemos asistido a, a una imagen de, muchas, de, de, de mucha tristeza, ¿no? Un desalojo, son familias pobres, después, bueno, podremos analizar un montón de, de circunstancias, pero lo cierto es que, que este desalojo se está dando muestra un, un escenario de crueldad en términos sociales y las reacciones en, los, en, en muchos medios masivos de comunicación y en muchas personas es, bueno, de la revalorización del derecho de propiedad privada por sobre la posibilidad de, de, de, de, de, de, de la discusión sobre el derecho a la vivienda, o sea, me parece que, que, que no, no, no, la pandemia necesariamente no va a generar mayores condiciones de igualdad, por más que para algunos esto la, la, la, la epidemia está mostrando ¿no? las mayores desigualdades, a mí me parece que una de las principales cuestiones que, que, que por lo menos para mí, saltan a la luz es este, la relevancia eh, de, lo, de lo público y de lo común para las condiciones individuales. Porque fíjate que en la pandemia esta idea de que nadie se salva solo aparece como demostrada. Porque, bueno, necesitamos cuidarnos entre todas y todos para evitar que colapsen los sistemas de salud, para evitar. Este, para controlar estas circunstancias que, que, que casi nadie puede resolver este, eh, aislándose solo, porque se puede aislar solo, pero si llega a necesitar un sistema de salud lo va a encontrar igual eh, estallado. Así que para mí una de las cuestiones que aparece como más clara es la, la, importancia, la importancia de lo público, la importancia de los sistemas de salud, en ter, llevándolo a, a la, al terreno de la intervención social, me parece que demuestra la relevancia de pensar los grandes sistemas, digo, esa idea de que, de que los problemas sociales se pueden abordar desde proyectos y de programas salteados y pequeños, me parece que la pandemia muestra la relevancia de seguir pensando en, en la discusión sobre lo común. Pero bueno, quizás sea un poco pesimista mi mi opinión, por la coyuntura en el que, nos, que nos encuentra en el día de hoy. Sí, sí, realmente, o sea, es, también es, es imposible estar ajeno, y no debemos estar ajenos a toda esta situación que hoy está pasando, y que, y que sí, nos, nos, nos convoca siempre a, a repensar de alguna manera distinta el Estado y su intervención, digamos, y, y también cómo esto es tomado también por los medios y demás, que es, siempre juegan un papel importante en la formación de opinión, ¿no? En esto que justamente vos retomabas del estado y demás, eh, en esta situación, diríamos que este año tuvimos que estar transitando y que el año que viene, el, el 2021 posiblemente también transitemos posiblemente un tiempo bastante importante. El estado se ha visto, a, a, se ha obligado, diríamos, a las instituciones estatales a reconfigurarse en alguna medida, diríamos, no frente a todo esto. Y concretamente por ahí pensando en tema de las políticas asistenciales que por ahí es tu, tu campo también de, de conocimiento y de interés. Eh, ¿En qué aspectos te parece a vos que esas políticas asistenciales se, se repensaron, se redefinieron o están llegando de una manera, no sé, distinta a la población a partir de, de esta situación? Y me parece que la pandemia primero volvió a mostrar la gran potencia de la, de la gran agencia de política social argentina, que, que es Lancés, ¿no? O sea, eh, la, la posibilidad de haber llevado el IFE en tan poco tiempo el ingreso familiar de emergencia eh, a, a casi 9 millones de personas mostró este, eh, la, la, la importancia de esta agencia, ¿no? Eh, y, y por otro lado mostró una realidad eh, que, que parece que parece obvia, pero que evidentemente no lo era tanto, que es que tenemos casi la mitad de la, de la población económicamente activa por fuera de las de la formas de trabajo protegido. O sea, en algún punto mostró la necesidad de pensar este, los, eh, los sistemas de protección, este, no, digamos que quienes se encuentran por fuera del trabajo protegido no son una minoría, no son un pequeño sector, son una... Un, eh, son este, casi 9 millones de personas, fueron más los que pidieron este, el IFE. Y me parece que eso, para pensar, eso tiene que, que traer una pregunta necesaria a la asistencia. Pues vos decir, bueno, este, si pensás a la, asistencia, a la asistencia social principalmente centrada sobre aquellos sectores que no acceden a las protecciones del mundo del trabajo, bueno. La pandemia ha visibilizado algo que es previo a la pandemia, pero es la enorme cantidad de población que se encuentra por fuera de estas formas de protección. Y eso me parece que, que nos tiene que traer alguna pregunta sobre lo, sobre lo asistencial. Y después me parece que, junto con el empobrecimiento que ya tenía este gobierno cuando asumió, sumado a la pandemia, hay que pensar que la asistencia social va a seguir teniendo una, una centralidad en nuestra nuestra política pública y en nuestros, problemas, este, en nuestros problemas sociales, es muy importante en lo que viene. Sí, sí. Bueno, en realidad me abrís a dos preguntas, ¿no? Eh, porque por un lado, esto que vos mencionás del de IFE, diríamos, de Inicio Familiar de Emergencia, junto con, podemos decir, potenciar trabajo, la, la tarjeta alimentar, digamos que fueron algunas de las políticas a nivel nacional como más dentro de otras, diríamos, más significativas este año, pensado en ese término, eh, vos estas, estas, estas políticas o estas estrategias, diríamos, estatales, ¿considerás que tienden a una redistribución del ingreso? Ya que está tan en discusión el tema del ingreso, el ingreso ciudadano, que también fue parte del debate que, A mí que, me parece que sin duda ocupan, ocupan un lugar importante como políticas distributivas, lo que sí me parece que en el contexto de empeoramiento de las condiciones terminan siendo estrategias de, sostén, de precario sostén de las condiciones de vida, no están jugando un rol de redistribución de la riqueza, Muy, me parece que lo están ocupando un rol mucho más de sostén, eh, más que, a ver, por las dudas que lo vea esto algún estudiante, sin duda son políticas redistributivas, pero si lo pensamos en términos de cómo operan en, en, en relación a la desigualdad, no, no, no, no vamos a observar ahí que operan sobre las condiciones de desigualdad sino que están operando como estrategias eh, de sostén bastante básicas de las condiciones más mínimas quiero decir, sin estas políticas habría mayor desigualdad, sin duda, pero no me parece que su principal eh, función en esta etapa sea la de la, de, la, de, la, de, la, de la discusión de la desigualdad, estamos, estamos lamentablemente en contextos eh, sumamente restrictivos, digamos, o sea, el escenario lamentablemente es en bajada, ojalá que pronto se remonte, pero... Sí, sí, comparto un poco la idea en eso. Y esto que, ¿cómo es que, que estábamos también, que tomaste la relación, digamos, con el sistema y pensar a, a su vez, digamos, eh, recordaba que en algunos escritos y demás vos hacés referencia a una ley, la posibilidad de pensar una ley nacional de asistencia. Eh, cuando decís eso, diríamos, ¿en qué, qué, qué estás pensando como para para ver, poder seguirte, digamos, y como decimos también para los estudiantes? Mira, eh, es la ley, estudiante. la idea de una ley, justo ahora estamos este, eh, organizando en uno de mis lugares de trabajo, en la Fundación Semanaudano, un, un conversatorio con Aldaísa Posati, con la colega brasilera, para conocer sobre la ley brasilera porque Argentina no tiene una ley nacional de asistencia social, como si tiene Brasil, como si tiene España, como si tiene México. Eh, a mí la primera persona que me habló de esto fue Melissa Campana, eh, y después de, de, de pensarlo un tiempo, me convenció de la relevancia de poder pensar una ley de asistencia para la Argentina, porque si nosotros, nosotras, planteamos que existe el derecho a la asistencia. Tiene que haber formas de protección institucional de ese derecho, y entre una de esas formas institucionales es una ley, por ejemplo, una ley que pueda, por ejemplo, discutir, más que una ley que pueda fijar cuáles son las competencias federales sobre la asistencia. Vos fijate, Viviana, que por ejemplo, si cuando intentas entender algo de lo que pasa en términos de política alimentaria, conseguir un dato es muy difícil, entre otras cosas, porque parece ser una potestad del Estado Nacional, del Provincial, del Municipal y de las Organizaciones Sociales. Parece como licuarse, eh, en algún punto uno dice, bueno, si es un derecho, ¿a qué instancia de gobierno se le reclama este derecho? ¿No? O quizás constitucionalmente serían las provincias, pero de hecho no está claro. ¿Cuáles son los derechos de la asistencia que la Argentina reconoce para su población? ¿No? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Cuáles son las dependencias institucionales para hacer, para hacer frente a esta protección de este derecho? Entre otras cosas, fíjate que las trabajadoras y los trabajadores de, de lo asistencial siempre tenemos estatutos mucho más menos protegidos que, por ejemplo, los trabajadores de la salud o los trabajadores de la educación. No hay, eh, no hay, por ejemplo, carrera, por decirlo de alguna manera, entre otras cosas porque no hay sistema. Y una ley permitiría pensar un sistema asistencial, cómo son las articulaciones institucionales, los derechos, las formas de protección de estos derechos. Eh, y Me parece que eh, la discusión de una ley eh, nos permitiría... Eh, Pen levantar la vara de lo que pensamos sobre lo asistencial, y me parece que este momento que ha demostrado la importancia de lo asistencial, porque sin, las meca sin los mecanismos asistenciales la vida de muchas personas sería mucho más, eh, más eh, compleja, me parece que están dadas estas estas condiciones. Me parece que, y que además como colectivo político, como el colectivo profesional, discutir algo de avanzada me parece que nos que estaría muy bien. Sí, bueno, ¿cuál es el aporte, por ejemplo, el campo del trabajo social? Yo tengo la sensación de que desde la asignación universal nos hemos quedado sin grandes propuestas, podemos criticar un montón de cosas de la política pública. Pero sí bueno, a ver, ¿pero ¿cuál sería la propuesta? Bueno, proponer una ley no me parece algo menor en este contexto. Es difícil porque, bueno, implicaría discutir cuál es la relación entre entre asistencia y trabajo, y cómo la pensamos, implicaría la, la discusión acerca de las potestades sobre la asistencia generaría discusiones importantes entre, bueno, las organizaciones sociales, los, las instancias estatales, los niveles del Estado. Pero por otro lado, si no, queda solo, queda solo el acceso a determinadas prestaciones asistenciales, a la capacidad de presión, dirán algunos de lucha, dirán otros, pero pero termina siendo, como, termina siendo como un derecho para los que tienen capacidad de exigirlo, y eso me parece que nosotros sabemos que eso es violatorio de los derechos. Bien, bien, diremos ahí porque justo te metiste, planteaste lo de, por ahí, lo de la asistencia alimentaria, que es significativo en nuestro país, que viene siendo cada vez más significativo, y en este contexto también, diríamos eh, Y esto último que estaba diciendo... Eh, la idea también de identificar a, a otros actores, digamos, que, que históricamente han tenido un lugar eh, y que también son a veces los actores que están saliendo a la calle continuamente y están reclamando y están presionando eh, por varios tipos de intervenciones de Estado y una concretamente tiene que ver con, las, con las, las asistencias, diríamos, a través de programas o a través de transferencias de fondos, a través de transferencia de alimentos eh, y sin duda, diríamos, eh, digo entre otras, pero las organizaciones sociales, digamos, en un gran paraguas, eh, digamos, tienen un lugar también protagónico, digamos, en el, ya sea en la asistencia como también esto de demandar al Estado de luchar, presionar y demás, ¿no? Entonces, eh, me parece, ya, digo, también por tu participación en el gremio y demás, tu inscripción en, otras, en otros espacios, eh, que, ¿cómo te parece que el Estado reconoce a estos actores, eh, digamos, y, y a su vez, eh, bueno, y yo sé que es muy amplio y muy diverso, digamos, ¿no? Eh, también los intereses de las diferentes organizaciones y la forma de manejo de cada una de ellas. Pero por ahí sí, por ahí puntualmente eh, te viene pensás en alguna en particular vinculada a las cuestiones por ahí más asistenciales o, o algo que vos nos quieras mencionar de eso. ¿no? Ah, y vos lo que me estás preguntando es por la, cómo veo la relación de organizaciones sociales y Estado en esta etapa. Exactamente. Y mira, eh, me parece que, que es innegable que, que en el actual gobierno las organizaciones sociales tienen roles mucho más eh, protagónicos, incluso, eh, por ejemplo, hay funcionarios que provienen de las organizaciones sociales. Eh, y eso eh, eh, es sin duda interesante e importante. Y además ha habido algunos, algunas cuestiones de avances eh, por ejemplo, legislativos que, que, que han tenido que ver a las organizaciones sociales, a un grupo de organizaciones sociales, porque eh, durante el macrismo que, que, que, que, que, que plantearon algunas iniciativas que se convirtieron en reformas legales y, y demás. Eh, y eso me parece importante, y, y yo soy una persona que respeta mucho y que valora en términos políticos el lugar de las organizaciones sociales que ha tenido históricamente en la Argentina y, el, y el, ocupan un lugar eh, de, de una importancia para la vida de los sectores populares importantes. La vida de los sectores populares eh, argentinos, en parte, está mejor gracias a las organizaciones sociales. Dicho esto, también me preocupan ciertas tendencias a pensar que a veces la intervención de estas organizaciones sociales se convierte en un lugar en eh, desestatizantes. Eso, eso sí me parece como problemático cuando se inauguran, eh, cuando en vez de plantearse como instancias mediadoras, se convierten como instancias de reemplazo, digamos, de la acción estatal. Y ahí me parece que, que se generan problemas para pensar una política de derechos. Porque, eh, porque por definición... Me parece que un problema vinculado a lo público es un problema vinculado a lo común y las organizaciones necesariamente representan a sectores sociales. Y me parece que en este sentido, este, rescatar la importancia de la estatalidad en la política, de una estatalidad que dialogue con las organizaciones, que, que trabaje conjuntamente, que, sea, que, sea, que escuche, que sea permeable, pero que mantenga su carácter de Estado. Me parece que esto es, el Estado no es un lugar que financia la práctica de organizaciones, me parece que el Estado tiene otra responsabilidad. Este es un problema del Estado, no de las organizaciones, o sea, en el sentido que no. la responsabilidad de lo público es la responsabilidad estatal. Eh, no sé si ha sido clara, quizás ha sido confusa. Sí, muy clara, muy clara porque justamente hay como, diríamos, es parte del debate y de las controversias, ese lugar, diríamos, que van cobrando las organizaciones y el reconocimiento que obviamente el Estado le, les otorga de momento que canaliza políticas a partir de ellas, diríamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, configura, diríamos, diferentes opiniones respecto a eso y también, en este sentido, de reconocer el lugar que las organizaciones... Eh, ocupan, digamos, y, y, y lo importante, como decís vos también, digo, recalco esto que vos decías al principio, eh, eh, que sin duda muchísimos lugares están mejor gracias al trabajo de las organizaciones. Entonces, bueno, como eso uno comparte, diríamos, eh, ese lugar y también desde la estatalidad. Ahí vos mencionabas esto también del Estado y, por, y pensándolo también en términos más disciplinares del trabajo social, eh, que por ahí... Eh, vinculados a la intervención y demás, o sea, bueno, ¿cómo nos, nos situamos nosotros como trabajadores sociales? Ahora me pongo al lado de colega. ¿Cómo nos situamos nosotros como trabajadores sociales interviniendo muchas veces del propio Estado? Porque nuestro principal, diríamos, empleador es el Estado, y intervinimos a partir de las instituciones estatales. Eh, y justo ayer estábamos tomando un examen y una de las chicas dijo, sí, porque nosotros seríamos mediadores. Y yo dijo, si ¿Sí lo escucha, Ana. <risa> me muero, me muero rápidamente. <risa> Así que, pero bueno, digo, o sea, no es casualidad que la alumna dijo eso. La, no, la, no, no, porque nosotros les enseñamos eso en la universidad. Exactamente, por eso lo traigo, diríamos, ¿no? Porque en realidad ellos, bueno, es lo que escuchan, es lo que circula, la interpretación que damos. Entonces, bueno, yo problematicé con ella cuál es esa idea de mediador y por qué se, se pensaba como mediador. Pero me parece interesante, si es algo que en realidad, digo, para el trabajo social, ya es algo que ya viene, masticado bastante, pero esta idea muchas veces de, eh, bueno, de recobrar nuestro lugar desde el Estado, digamos, y no pensarnos en esta situación de mediación y demás, o qué significa, por qué necesitamos ponernos como mediadores, diríamos, ¿no? Entonces me parecía que, que por ahí si, si querías, eh, digo, tomar no, alguna... Mucho gusto. Me estás llevando a mis temas de interés, Viviana ni que nos conociéramos. Pero no, digo, me... me... A propósito, lo digo porque la conozco mucho a Viviana y me encanta dialogar con ella, pero digo que a mí me parece como que es un, problema del, es un problema para la política social y es un problema para los sectores populares colocarse en un lugar de intermediario, ¿no? Porque me parece que cuando uno se coloca, que es el lugar que, que muchas veces enseñamos desde la posición, que es un lugar como de, de exterioridad de las instituciones, ¿no? Yo digo, me parece que muchas veces hay una forma de pensar el lugar en, en, del, de las trabajadoras sociales, de los trabajadores sociales en las instituciones que es como desde afuera y desde arriba, ¿no? De mediar, y el problema de pararse desde afuera y desde arriba en, en, en un viejo texto del CELA se planteaba el triángulo, ¿no? La institución, el usuario y el trabajador social, ¿no? El, o la trabajadora social, pero, pero fíjense que uno se pone por fuera, tanto de los sectores populares como de, este, de las instituciones. Y lo cierto es que, que ese es un lugar complejo por varias cosas. Uno es porque en ese lugar, en el medio, vas a ligar todos los tiros de, los, de la institución, de los, de los, y porque por otra parte, lo que nosotros tenemos que construir son mejores condiciones institucionales mejores posibilidades, mejores servicios, mejores instituciones eh, con, mayor, con mayor permanencia, con mayor escucha, con mayor capacidad de restitución de derechos, con menor capacidad de daño de instituciones menos entrópicas, y eso lo necesitamos adentro de las instituciones. Nosotros no somos otra cosa por fuera de las instituciones. Es más, los que se crean esto, las que se crean esto, generalmente lo que hacen es... Es, es hacer perder el tiempo a mucha gente, ¿no? Estas iniciativas divinas que no hacen, no anclan en ningún lado y que se luce el que la lleva adelante pero después no dejan capacidad instalada no dejan recursos eh, no tienen sostenibilidad en el tiempo y me parece que todos estos factores no, no, no, no promueven eh, una política pública protectora no promueven una política pública con capacidad de garantía que es, que es lo que nosotros nos debemos Digo, más que mediar, nosotros nos debemos eh, el, el lugar de la construcción de un Estado responsable de los derechos, y eso no se coloca parándose por fuera este, parándose por fuera en el sentido, no, pues para, por fuera de la práctica institucional, me parece que si uno si uno se, eh, digamos, me parece que hay uno entender el lugar que juegan las instituciones en la política social tiene que llevar a a, a, a, a asumir la responsabilidad en la transformación de lo institucional. Si no, un, siempre vamos a quedar, yo en broma siempre utilizo el mismo ejemplo, pero no encuentro uno mejor. Haciendo tallercitos con los chicos que abandonan la escuela en vez de trabajar con la escuela para que, trabajar dentro de la escuela con los maestros para que los chicos no abandonen. digo, todo bien con los tallercitos, lo, sigamos los haciendo. Pero asumamos que somos parte de la escuela, ¿no? Un mediador con la escuela. Y como parte de la escuela, discutamos como parte de esa escuela cómo esa escuela tiene que mejorar, cambiar, este, pensar la relación con, con las jóvenes y los jóvenes. Digo, si somos parte de un servicio social ser asistencial, nuestro desafío es transformar ese servicio, no, ser la voz de las personas, porque aparte de esa idea del esa idea horrible de la voz que lo, de la voz de, que, de la voz de los que no tienen voz quién sos vos para creerte que tenés la voz de los que no tienen voz o sea como, como, me parece que eso también es pensar de manera paternalista la relación con los sectores populares no o sea yo intermedio porque sí hey, no me gusta la idea de esa <risa> tal cual tal cual no y esta importancia digamos de, de como si vos de generar esta tirada, digamos no de pensar digamos justamente el estado como el espacio donde se pueden concretar algunos derechos digamos no de los ciudadanos claro y eso no quiere no quiere negar ni olvidar la enorme capacidad de daño que también tiene el estado lo que digo es que me parece que nosotros que la única posibilidad de, de tener un trabajo social que interpele y que construya derechos es consolidando instituciones, consolidando políticas, y eso no se hace por afuera, se hace por adentro. Asumiendo las contradicciones, asumiendo que no es, que es difícil, asumiendo, pero me parece que a veces es mucho más útil para los sectores populares trabajar las formas de los procedimientos institucionales que hacer ejércitos divinos por afuera. Entonces creo de... Es mucho más aburrido, es mucho más difícil, es, eh, uno se luce mucho menos, pero quizás sea más efectivo. Sí, sí, claro, es un mayor desafío, pero bueno, en realidad también tiene mayor, crea mayor institucionalidad también. Así que, bueno, Ana, eh, no, no sé si querés comentarnos algo más, diríamos, como para... No, no, agradecerles agradecerles la, la invitación este, y sí, seguimos dialogando, Viviana.